hola prixliners saludos cordiales eh, os habla luis de prixline emitiendo en directo como siempre ya sabéis prixline siempre emite en directo eh, estamos en el escorial en madrid vale eh, hoy vamos a responder la pregunta que nos hace lina maría bermúdez os la leo excelente vídeo dice agradecería muchísimo que profundicen en lo de obtener la tarjeta roja pues es lo que tengo en mente hacer, ya que yo voy en busca de cosas mejores aquí en Colombia. Teníamos un negocio familiar y debido a constantes extorsiones nos tocó venderlo. Mi pregunta es, si pido el asilo necesito llevar pruebas de todo lo que sucedió. Tengo pruebas de que tuvimos un negocio cuatro años, pero nunca puse denuncia, y acá aquí no hacen caso a esas denuncias. Pues Lina, el vídeo de hoy es para ti y para todos los que estén en vuestra situación. Y vamos a hablar de cómo... Eh, es la entrevista en la que te dicen si te dan la tarjeta roja o, o valoran si te la dan o no vale que es para solicitar el asilo recapitulamos brevemente hemos visto en vídeos anteriores que aquí en españa no te van a expulsar si, si te pillan sin papeles por así decirlo si no tenéis antecedentes penales claro por eso es importante que todos tengáis un papel en el que dice que no tenéis antecedentes penales ¿vale? ese papel lo podéis pedir en vuestro país o si ya estáis aquí en españa pedirlo en vuestra embajada vale que no sois delincuentes entonces aunque os parara la policía y no tuvierais papeles pues no os iban a expulsar como mucho una sanción administrativa vale serían 501 euros una cosa así que me lo preguntáis también hemos hablado también de la trampa de venir como turista pensando que así uno busca un trabajo aquí legal en españa y se puede quedar a trabajar pues no no se puede salvo cinco excepciones hoy hablamos de una de ellas que es lo del asilo político y la tarjeta roja al final del vídeo os voy a dar los teléfonos de acnur del defensor del pueblo de la Comisaría General de Extranjería aquí en España. Os voy a leer las ofertas de trabajo que han llegado hoy a Prixline, que las tenéis también en el Twitter de Prixline. Si voy muy rápido. Y por supuesto, responderé todas las preguntas que me hagáis ahora mismo en el chat o que habéis hecho en los comentarios que tenemos pendientes. Y, um, coger un bolígrafo y un papel, ¿vale? Porque a veces voy un poco rápido. Sois los mejores, Prixliners. Sois valientes, ¿vale? Porque. Es, sois capaces de dejar vuestra zona de confort vuestro país para buscar algo mejor y por eso merecéis todo nuestro apoyo el mío desde luego y el de Prisline también el que vea esto ahora mismo y no esté suscrito que se suscriba y le dé a la campana así en las próximas emisiones que como os digo siempre son en directo pues le avisa la aplicación y podéis preguntar durante el live y si os está gustando os va a gustar el vídeo darle un like por fin bueno pues vamos al grano el asilo político eh, es eh, la protección internacional eh, puede ser debida a distintos motivos es tema de que os sintáis perseguidos por tema político por tema de religión por tema de orientación sexual por pertenecer a un grupo social religioso vale por cualquier motivo que, que, que también puede ser por ejemplo que en vuestro país haya una catástrofe natural un conflicto bélico por ejemplo lo que está pasando ahora en venezuela yo creo que en colombia y en honduras también vale entonces en todos esos casos eh, os van a hacer una entrevista entonces para eh, aceptar vuestra solicitud de asilo en esa entrevista es lo que os quiero explicar en este vídeo cómo es Vale. luego ya paséis la entrevista os dan lo que llaman la tarjeta roja y ya con esa tarjeta roja estáis legalmente en españa mientras se resuelve vuestra solicitud de asilo político esa resolución puede tardar dos tres años pero no pasa nada porque mientras se resuelve con vuestra tarjeta roja ya podéis trabajar a partir de seis meses ya podéis trabajar y estáis de forma legal en españa tenéis derecho a abogados si lo necesitáis, tenéis derecho a, a asistencia social a, a, a seguridad social también a médicos vale por eso yo lo veo una buena vida, una buena vía, es como un salvoconducto, ¿vale? Sobre todo los que venís de países un poco que están en conflicto. Entonces, vamos al grano. La entrevista: lo primero que te van a preguntar es qué te ha pasado. O sea, que ir pensando cada uno de vosotros qué es lo que os ha pasado. Yo las respuestas no las doy, eso ya tiene que ser cada uno. El motivo por el que hacéis la solicitud, ¿vale? Te van a preguntar, pues, eso, quién eres, si tienes hijos, si no los tienes. Eh, que cómo entraste a España podéis decir que entrasteis como turistas te van a preguntar de qué partido político eres y por qué motivo elegís España todo eso tenerlo pensado y cómo te enteraste de que existe la protección internacional pues muy fácil Prisliners podéis decir que por un vídeo en YouTube de Prisline podría valer bueno estas son las preguntas genéricas ahora voy a la más importante y es el kit del vídeo la pregunta específica es que te van a hacer que les digas cuéntame qué te ha pasado. Pues mira, ahí le podéis contar al funcionario lo que ha pasado y él lo tiene que ir anotando. Pero yo os propongo una cosa, que lo llevéis ya escrito de casa, que llevéis ya bien, bien preparado un escrito en el que digáis lo que os ha pasado. Pues como nos decía Lina, lo que le hacían en el negocio, que tuvieron que cerrarlo, todo eso ya lo podéis llevar escrito y cuando el funcionario os dice cuéntame qué te ha pasado, vosotros le podéis decir, mire, señor funcionario, lo traigo aquí escrito le ahorro su tiempo que así no tiene que escribirlo y ya está yo se lo entrego y él encantado porque le ahorráis mucho tiempo y además está escrito por vosotros mismos que así no se pierde información que si se lo dictáis al funcionario y lo tiene que ir escribiendo vale y otra cosa importante Prislines, traer pruebas documentales de lo que os ha ocurrido cualquier cosa como nos decía Lina pues si hubiera puesto la denuncia la denuncia cualquier cosa que eso ocurra que pueda apoyar lo que os ha ocurrido traerlo y anexarlo al documento vale eh, antiguamente cuando hacías la solicitud de la tarjeta roja te quitaban el pasaporte Ahora ya no te lo quitan, el pasaporte puede seguir contigo y, y insisto, luego que os den el asilo o no os lo den, da lo mismo Porque lo que está importando aquí es que ya en el momento que te dan la tarjeta roja En la primera no, pero en la segunda que os la dan a los seis meses de la primera Ya podéis trabajar perfectamente y estáis legales en España la, la resolución de asilo político puede tardar eh, dos años hasta tres años pero todo ese tiempo ya está contando y sabéis que a los tres años podéis pedir eh, el arraigo residencia por arraigo entonces habéis estado ese tiempo legales y ya luego pedís el arraigo incluso hay zonas donde ya mientras estás con lo de la tarjeta roja puedes ir ya tramitando la residencia vale pero bueno eso será motivo para otro vídeo os voy a leer un poquito, mmm, Prisliners, la, un poquito la... Eh, bueno, al que no le haya quedado algo claro, que lo ponga en los comentarios, ¿vale? Pero os voy a leer un poquito la legislación, así, mmm, importante. ¿Dónde se puede presentar? Pues os digo lo que dice la ley. El extranjero no comunitario que desee solicitar la protección internacional en España presentará solicitud en cualquiera de las siguientes dependencias, oficina de asilo y refugio, puestos fronterizos, oficinas de extranjeros comisarías de policía autorizadas y centros de internamiento de extranjeros yo en el puesto fronterizo no lo recomiendo salvo que os estén persiguiendo y lleguéis a la frontera corriendo y lo tengáis que pedir así yo no lo aconsejo yo os lo decía en el aeropuerto yo no lo pediría lo pediría luego vale en cualquiera de estos sitios tenéis hasta el plazo de un mes desde que llegáis a españa para pedirlo ¿eh? Eh, dice, la comparecencia del interesado para la solicitud de protección internacional deberá realizarse sin demora y en todo caso en el plazo máximo de un mes, desde la entrada en territorio español o desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor fundado de persecución o daños graves. Eh, en el momento de efectuar la solicitud, la persona extranjera será informada en su lengua, de lo siguiente el procedimiento que se sigue los derechos y obligaciones durante la tramitación que os he hecho un poco el resumen la posibilidad de contactar con el alto comisionado de naciones unidas ahora os doy el teléfono de acnur y las posibles consecuencias mira aquí un poquito lo, lo que te prohíben es que salgas de españa mientras se está tramitando eso no quiere decir que haya gente que se mueva por europa porque como entre europa no hay control fronterizo pero en teoría te tendrías que quedar en españa vale mientras es eso eso no quita que, que si te vas, pues te puedes ir, porque el pasaporte ya te digo que queda en tu poder. Pero vamos, tu gran obligación es quedarte en España. Hay quien se asume el riesgo y se mueve por Europa. Bueno, eso ya, cada uno de vosotros. Yo os digo, yo no digo que hagáis o que no hagáis, yo os doy la información. Y también te van a informar de los derechos y prestaciones sociales a los que tienes eh, acceso con tu condición de solicitante de protección internacional. Los derechos son a permanecer en España hasta que se resuelva tu solicitud, que ya os digo que suelen ser dos o tres años, a ser documentado como solicitante de protección internacional, a asistencia jurídica gratuita en caso necesario, eh, asistente, vosotros no necesitáis intérprete porque habléis el español perfectamente si me estáis viendo ahora mismo, eh, a que se comunique la solicitud a ACNUR, que es el comisionario de Naciones Unidas, y a la suspensión de cualquier derecho, proceso de devolución, expulsión, extradición que pudiera afectaros por eso os digo que la tarjeta roja es un salvoconducto y actualmente se lo están dando a casi todo el mundo ¿eh? que lo sepáis a conocer el contenido del expediente y a la atención sanitaria que os decía en caso de necesidad y a recibir prestaciones sanitarias y a recibir prestaciones eh, sociales específicas obligaciones pues cooperar con las eh, autoridades españolas presentar todos los documentos que os pidan lo antes posible dejar que se os hagan la fotografía para el carnet este las, las huellas dactilares informar del domicilio que tenéis en españa y a informar a, a sí mismo a la autoridad competente y a comparecer ante ella cuando os lo requiera eh, la ley que regula todo esto es la ley orgánica 4 de 11 de enero sobre los derechos y libertades de los extranjeros en españa y su integración social vale líneas lo que os decía antes eh, una denegación de asilo que es, ya digo que será dentro de dos o tres años después de que os dan la, la primera tarjeta roja que es lo que tarda el procedimiento no significa una expulsión sino una recomendación de salida del país existen varios procedimientos de regularización que os decía las cinco excepciones en el vídeo anterior que es el arraigo social, familiar comunitario, trabajo altamente cualificado que incluso se pueden tramitar antes de que llegue la denegación de, de asilo ¿Vale? Dice: si la persona pasa por un control de documentación mientras no haya cometido ningún delito, solo será impuesta una falta administrativa que ronda los 501 euros. Yo creo que con eso resuelvo bastantes dudas. Teléfono de ACNUR en España: es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Su teléfono en España es el 915563649. Asociación de la Comisión Española de Migración, teléfono de España, todos son teléfonos de España, 91 7478 El teléfono de Cruz Roja Española, 91 5555 Y el teléfono de Conrade, Comité de Defensa de los Refugiados Asiliados en España, 91 4608 Y por último, el teléfono del Defensor del Pueblo. Es el teléfono gratuito de España 900101025. 101 025. Y el teléfono de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que pidáis cita, los que estáis ya por aquí y tal. Mirad, es el teléfono de España también 913 22 3400. Brillines ahora voy a pasar a, a leeros las ofertas de trabajo de hoy y también a responder las preguntas que me pongáis en el chat y las preguntas que tengo pendientes vale voy a ir por orden primero a los del chat ahora os saludo pero como estoy haciendo el vídeo en directo pues no lo puedo ver a la vez voy primero por las preguntas pendientes vale a ver si se me queda alguna para estar al día bueno lina creo que ha quedado claro lo del asilo lo de la tarjeta roja es muy buena opción sobre todo para los que estáis en países con conflicto vale eh, muy buena opción es un salvoconducto. Nos preguntaba Robinson Castillo lo siguiente: Hola, somos colombianos. Mi esposa ya se encuentra en España y va a pedir el asilo político. Tiene pruebas y todo. La pregunta es: ¿qué beneficios podemos tener yo como esposo y nuestra hija teniendo en cuenta que mi esposa se encuentra en el proceso de asilo? Solo la cobija a ella o a todos nosotros? Gracias. Pues Robinson Castillo, claro, si la que lo ha pedido es tu esposa y se lo han dado a tu esposa, a ella, pero en el momento en que llegáis vosotros, pues lo pedís vosotros, y si se lo han dado a ella, os lo van a dar a vosotros con más razón, ¿vale? Yo creo que la pregunta queda respondida, ¿verdad amigo? Eh, aquí hay otra pregunta que nos dice Marcela Zapata, hola Luis, un saludo desde Medellín, Colombia, entonces si te pillan sin documentos, no te deportan, pero te multan o solo muestras es el pasaporte que hice antecedentes y te dejan de ir pues lo que os acabo de decir no deportan es bueno que llevéis un papel que dice que no tenéis antecedentes penales porque con eso la policía pues se va a quedar más contenta y como mucho te pondrían una multa administrativa que suelen ser unos 500 euros no es obligatorio a lo mejor que te la pongan vale os aconsejo lo del papel de que no tenéis antecedentes penales lo podéis pedir en vuestra embajada si estáis en españa o en vuestro país y nos pregunta también daniel rosas Dice, saludos desde Colombia. Mi pregunta es, si ya el plazo que se me acaba para estar en España sigo y la policía me retiene sin papeles, ¿me devolverán o me sacan una multa? Pues lo que acabo de decir, Daniel, lo que le acabo de decir a Marcela, una multa, ¿vale? Pero insisto, poner, traer el papel de que no, tenéis, que no sois delincuentes, que eso es lo que le interesa al Estado sobre todo, que seáis buena gente, ¿vale? Bueno, voy a dar las preguntas del chat, a ver, a ver qué me encuentro. Saludos a todos, saludos Claudia. Oye Claudia, te dije que pusieras algo en el formulario que no sé qué me querías comentar en privado, no lo he visto, ¿vale? Pónmelo, prixcom barra contacto y que tenga preguntas así más delicadas y si no ponérmelo en los comentarios, ¿vale? O sea que saludos Claudia y Zorabiel Moreno, saludos. Sa Claudia Luis, si solicito asilo político. Quiero regresar a mi país después de un año. Lo puedo hacer, sí, Claudia. Lo puedes hacer, porque ya te digo que antiguamente el Estado se quedaba el cuando pedías asilo se quedaba el pasaporte. Ahora ya no se quedan el pasaporte, entonces te puedes volver. Lo que pasa que claro, si te vuelves, eh, tu solicitud de asilo se quedará suspendida, porque te has vuelto, ¿vale? Pero por poder puedes volver. Incluso puedes volver a entrar, ¿vale? No es que por irte yo qué sé. Pero claro, ya si vuelves a entrar y lo vuelves a pedir, yo qué sé, eso ya me lo invento yo, te van a decir, oiga, señorita, que, que, que lo pidió y luego se volvió. Pero vamos, por poder puedes y no cometes ningún delito ni nada, ¿vale? Que lo sepas. Zorobabel, espero leerlo bien. Don Luis, ¿puedo tramitar en el consulado español un permiso de trabajo en España? Pues de todo eso estamos hablando en todos estos vídeos. Zorobabel, sí, sí lo puedes tramitar. Lo importante es que tengas la oferta de trabajo. ¿Vale? Que, que no sé quién me decía de vosotros, podría ser para cuidar a una persona mayor o para tema de limpieza. Tenéis que encontrar a alguien en España que esté dispuesto a contrataros. Que se vaya a la, a la. aquí a extranjería en España. Que lo diga, mire, yo quiero contratar en este caso a Zorobabel. Le dan un papel, oye, perfecto. Ese papel te lo manda a ti. Y tú con ese papel te vas a tu consulado y allí, desde allí, lo puedes tramitar. Para trabajar, tener permiso de trabajo en España. ¿Vale? En otros vídeos os pongo lo que os pide el consulado vale os pondré aquí la tarjetita donde lo explico el consulado te va a pedir sobre todo ese papel y por pues lo de siempre que no tengas antecedentes penales eso siempre es muy importante y que no tengas enfermedades infecciosas ni mentales eso te lo da cualquier médico ahí en tu país eh, y sabes si el consulado español tiene en bolsa de trabajo pues no lo sé zorobabel ahora os digo yo las ofertas mira en PRIXLINE siempre vamos poniendo las ofertas que salen todos los días en el twitter de PRIXLINE pero yo ahora las leo rápidamente, ¿vale? Luz Marina Jacome. Don Luis, si soy de Colombia, ¿me piden visa? Pues no lo sé. Creo que sí, os piden visa. Yo creo que sí. Mm, lo voy a admirar, ¿vale? No lo sé. Me pillas ahí, Luz Marina. Eh, saludos a Susan, Lina Polonia. Hola, soy colombiana. Estoy en Barcelona. Quiero solicitar asilo político. Pues Lina, ya soy doc. Máximo. Te piden por aquí desde un mes que has entrado o desde que haya pasado lo que haya ocurrido. Te vas a tu oficina ahí de la policía y lo dices, que quieres solicitar asilo político. ¿Vale? Te lo acabo de explicar en el vídeo. Eh, nada, gracias a vosotros, Zoro Babel. Zoro Babel, perdón, Zoro Babel. Zoro Babel. Eh, Prilines, ofertas que han llegado hoy a Prisline, ¿vale? Os las leo dice el que se sienta a ver el que encaje en algún perfil de estos que os leo que mande la solicitud aunque esté fuera de españa que insisto muchas empresas eh, están buscando gente y no la cubren entonces les va a dar igual si estáis dentro o fuera mientras hagáis el perfil ellos quieren contratar a alguien que les resuelva el tema vale entonces vamos a aprovechar a ver aquí están buscando developers con ganas de proyectos internacionales a, eh, IT Recruiter se llama. Envíanos el, el currículum actualizado a claudia.vera con v, claudia.vera con v, arroba ust-medio global.com. ¿Vale? Están buscando gente en, de IT. ¿Vale? Venga, el que no quede claro, insisto, Prisli, en el Twitter de PrisLine. O le da el vídeo y me pone a velocidad lenta si queréis. Ana, otra, analista programador full track para importante proyecto de IT en Madrid. Eh, oye, que yo he hecho aquí entrevistas a, por ejemplo, una chica venezolana. Tenéis por ahí el vídeo que está ganando 30.000 euros aquí en Madrid. Vino así, sin papeles, la contrataron rápido y encantada. ¿eh? O sea, que, que, que está ahí, vamos. Bueno, esta oferta lo tenéis que mandar a selección con dos c's selección rawson r a w s o n medio bpo.es están buscando un programador eh, analista programador full track otra oferta que haya llegado hoy a PRIXLINE que insisto están en el Twitter de PRIXLINE eh, VIVOZ HOTEL con V VIVOZ HOTEL busca incorporar a asistentes de recepción para su reconocido mejor hotel en la naturaleza de Europa situado en Alicante buscar en Google VIVOZ HOTEL con V V baja las dos Eima Empleo, estos están siempre buscando gente en tema de medio ambiente, ingeniería y calidad y estos los encontráis en la web eimaformacion.com eimaformacion.com Están buscando ingenieros, expertos en medio ambiente y en calidad Mandar los currículums y que os hagan las entrevistas por Skype y el que os quiera contratar que se va a la oficina de extranjería en España que lo tramite, que os mande que os lo mande el papel y vosotros al consulado y venís legalmente. Oferta laboral, buscamos encuestadores de calle para Cádiz. El enviar un email a sandraortega@imaginabienestar.com. sandraortega@imaginabienestar.com. Encuestadores de calle para Cádiz. Otra, en ITCAM necesitamos incorporar un técnico de apoyo en diseño industrial. Imprescindible manejo de SOLIDWORKS, FP de delineación, diseño mecánico o grado en ingeniería. Eh, consulta requisitos en bit.ly barra del 72LXFIHZ. Lo repito, bit.ly. Barra del 72LXFIHZ estas ofertas no es que, es, son para todo el mundo. No es que sean para para alguien me preguntaba que si habían ofertas para Colombia. Yo os leo todas las ofertas que nos llegan aquí en España. Vale, para gente que quiera trabajar, pueden ser de Colombia. Los candidatos, o pueden ser de España, o pueden ser de Venezuela, de donde seáis, cada uno. No es que no es que salgan ofertas justo para un país. Aquí otra, Rawson BPO. Eh, seleccionamos analista programador java sprint en madrid y el email hay que mandarlo en este caso brisliners a ver hay que mandarlo a selección creo que os lo he dicho antes también arroba rawson con r a w s o n medio bp punto Exceltic, está, has estudiado informática. Si estás buscando prácticas curriculares, esto para los que estéis, por ejemplo, aquí estudiando con visa de estudiante y quieres desarrollar todo tu potencial en joven y dinámico, te están esperando. Programador Junior, el email a enviarlo a alba con B alta, alba.vicent, acabado en T, exceltic.com. Brickliners. Mmm, mmm, a ver, ¿dónde se tramite la visa? Luz Marina Jacome, estoy ahora con el chat. Escucha, la visa la tenéis que tramitar en el consulado, en el consulado de España, más cercano a vuestro domicilio en el país que estéis. Jercamo Ortiz, Lina Polo, Polania, ¿las ofertas son con papeles? Hombre, Lina, claro, las empresas no van a poner que buscan a alguien sin papeles. La idea es que, que apliquéis y si os escogen, pues os arreglan el tema de los papeles. ¿Vale? porque podéis entrar legalmente con una oferta de trabajo entonces si os aplica si aplicáis y si os eligen a vosotros podéis os lo podéis gestionar en el consulado como hemos hablado vale jercam ortiz hola mi cuñado está en españa almería pero no ha conseguido ningún empleo hay de pronto agencias que reciben gente sin permiso de trabajo jercam ninguna agencia va a poner cojo gente sin permiso de trabajo ahora si te ves otros vídeos que hemos hecho por aquí eh, algunas entrevistadas han dicho que han encontrado un trabajo sin papeles por ejemplo en milanuncios.com otra nos dijo, yo no lo sé, disclaimer legal, yo lo que dijo, que en Globo, que es para repartir, hacer de recadero pues también hay mucha gente sin papeles trabajando pero claro, ninguna empresa va a decir, oye, yo contrato sin papeles porque vendría el Estado y la fulminaría ¿vale? y tampoco es que lo diga yo, yo os digo lo que han dicho los entrevistados y lo que veo en milanuncios.com ahí creo que habían ofertas un poco ahí se da también mucho en tema de limpieza y en tema de cuidados de personas Lina Polania, puedo dejarte mi móvil para que podamos contactarnos mira Lina, yo todo esto lo hago para ayudaros, pero para ayudaros a todos en global, no es que tenga una consultoría ni gano dinero con ello, yo os estoy dando una ayuda gratuita a todos vosotros, ¿por qué? Pues porque lo puedo hacer, lo sé hacer estudié derecho y me gusta ayudaros y insisto creo que sois los mejores sois unos valientes porque salís de vuestra zona de confort pero prefiero daros la ayuda en público ya que ya no solo te ayudo a ti en concreto lina ayudo a mucha más gente que está en tu misma situación vale pero vamos para cualquier con... que ponerme algo personal pues pris.com barra contacto que lo leo yo directamente y si no en los comentarios del vídeo casi prefiero porque así nos enriquecemos todos rosa úrsula moreno torres bueno saludos a todos los que voy mencionando y ponerme like si os ha gustado el vídeo por fin hola desde ecuador mi pregunta quiero reingresar a españa como turista que me quiero quedar para poder trabajar en españa pues mírate justo el vídeo anterior te lo pongo aquí arriba luego cuando lo edite este porque cuidado que si entras a españa como turista puede ser una trampa para luego quedarte vale hay cinco excepciones ¿vale? hay cinco excepciones que es que vengas como con permiso de estudiante y trabajes en práctica que tengas una pareja europea que te cases o no te cases pero que sea tu pareja de hecho esa sería otra excepción la tercera excepción es eso que te estés los tres años como residencia la cuarta excepción es la que os acabo de hablar ahora asilo político tarjeta roja y la quinta que te contrate una startup tecnológica o que vengas como directivo ahí sí que entras como turista y en 20 días puedes conseguir permiso de trabajo pero salvo esas cinco excepciones si vienes como turista y encuentras un trabajo legal, te tienes que volver a tu país y tramitarlo desde el consulado de tu país. Es una incongruencia, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es con lo que dice la ley a día de hoy. Por eso os hice justo el vídeo anterior, ¿vale? Y por eso estoy haciendo todo esto. A ver, Rosa Úrsula Torres, Moreno, esa ya te respondió, respondido, Lu María Jacome, no, tratarme del bin normal. ¿vale? Y tratarme Luis normal, aunque bueno yo sé que vosotros decís el don por educación pues entonces me parece bien también escucha Gildo Toledo llegué tarde con el asilo ¿puedo trabajar dentro de dos seis meses? sí, Gildo pide la, el asilo político te vas a la oficina de extranjería o a los teléfonos llama a Knur que he dado el teléfono al comienzo de este vídeo está por ahí ¿vale? llamas a Knur y lo dices y pide el asilo político entonces a los seis meses puedes trabajar ¿vale? Bien, no hay que esperar tres años y bueno, y mírate bien este vídeo, si te acabas de incorporar, porque ahí os explico los que os preguntan en la entrevista. Llevarla preparada, llevar escrito, sobre todo, qué es lo que os ha pasado. Porque el funcionario, sobre todo, aparte de saber quiénes sois y tal y tal, lo que quiere es saber qué os ha pasado, por qué pedís el asilo. Entonces tenéis que llevar vuestra historia. En realidad se la podéis contar y él lo va escribiendo, pero ahí se va a pedir info se va a perder información para luego cuando lo estudien. Lo mejor es que lo llevéis ya escrito, vale, así bien pensado y pruebas documentales de lo que os ha pasado, eso es importante oye, insisto, la idea es que os den luego el asilo no dentro de un año, dos, tres años, no pasa nada porque mientras habéis estado legalmente y habéis podido trabajar cleaners. esa es la idea y si luego os lo denegaran, pues mira, como ya lleváis dos años y medio por ejemplo, pues mira, ya me cuenta y a los tres años pido ya el de residencia y luego cuando estéis dos años más podéis pedir la nacionalidad española que de eso ya vamos a hablar más adelante Germán Ortiz, fiel seguidor suyo, don Luis, le agradezco por contestar Muchas gracias a todos vosotros, Prilines, de verdad, Ricardo Mata, saludos desde Caracas, Venezuela, saludos para ti Ricardo, Gildo Toledo, mucha, muchos saludos a todos, Prilines. Escuchar que os dejo ya, como conclusión, pues eso, deciros que es una buena opción, sobre todo los que estáis en Venezuela, Colombia, Honduras, Cuba, países que tenéis conflicto, el tema del asilo político es una buena opción, mientras os lo tramitan o no, os dan lo que llaman la tarjeta roja. Con esa tarjeta roja estáis legales en España, estáis residiendo legal. A los seis meses de esa tarjeta roja os dan la segunda tarjeta roja, sí o sí, y con esa ya podéis trabajar, solo han pasado seis meses y ya podéis trabajar legalmente, tenéis derecho a sanidad y tenéis derecho a como cualquier ciudadano, ¿vale? Y si luego al final os denegaran el asilo, no pasaría nada, no os expulsan y os cuenta ese tiempo para pedir la residencia por arraigo. Esa es la conclusión, Prislines. Que de verdad que me gusta mucho haceros los vídeos intento hacer uno cada 48 horas más yo creo que está bien cada dos días nos vemos dentro de 48 horas si es posible muchísimas gracias a todos de verdad vale chao chao prislines Luis desde madrid en directo como siempre darle un like si os ha gustado y el que no esté suscrito que se suscriba con campanita chao chao prislines chao